Solo llevamos unos días en la temporada número 3 de Fortnite y ya parece esto un apocalipsis. Y no chicos, no estamos hablando acerca de la inundación severa del mapa de Fortnite. Sino que estamos hablando acerca de todos los glitches que están saliendo esta temporada y realmente son una auténtica locura. Desde cómo duplicar. Directamente el bidón de plasma dentro del juego, y ya sabéis que es un arma totalmente ilimitada. Hasta cómo podemos conseguir conducir los coches en Fortnite. ¡Oh, mama! Todos estáis esperando esto, ¿verdad? Pues chicos, quedaros hasta el final del vídeo porque os prometo que os va a encantar todo lo que vais a ver. ¿Te gustaría conseguir 5000 pavos de Fortnite totalmente gratis? Chicos, estamos sorteando para 3 ganadores de la Neox Army 5.000 pavos del juego Lo único que tienes que hacer para participar es colocar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar al tito Neox Deja un buen like en el vídeo Y si no has comentado todavía, ahora es el momento de comentar en el vídeo Porque esa va a ser la forma en la que voy a coger los ganadores Así que chicos... Muchísima suerte a todos y no olvidéis a apoyarnos con el código Mister de neox Así que chicos, después de todo esto, vamos a dar comienzo al vídeo Lógicamente hemos estado viendo que la gente se está volviendo totalmente loca estos días con Fortnite Porque se están viendo una cantidad de glitches totalmente inusual Este que vais a ver en primer lugar es directamente un glitch de Kit, Una skin de pase de batalla pues sí, es un emote totalmente normal, que realmente está guapísimo. Pero cuando intentas hacer ese baile con otra skin diferente dentro del juego, os prometo que el resultado es maravilloso. Y no solo con ninja, porque los resultados que han dado este Glitch, os prometo que son de los más divertidos que hemos visto jamás en el juego. Vale, esto realmente podéis hacerlo en el lobby, pero algunas personas han descubierto que este truco también se puede hacer dentro del juego de Fortnite. Así que chicos, simplemente si entráis a la lobby y os y lleváis a Kit como personaje, deberéis entrar a la, a cualquier cabina de intercambio para convertiros en bots y veréis cómo vuestro personaje se buguea al máximo y estira los brazos como si de un perro salchicha se tratase Es realmente uno de los mejores glitches que hemos visto hasta la fecha Y de los más divertidos Además este glitch no afecta nada al juego Es decir, directamente no influye en nada dentro del juego Y eso es lo mejor Si os ha gustado demasiado este glitch, esperar a ver el siguiente como ya muchos sabéis de vosotros, en la familia de la Neox Army, directamente cuando nos tiramos de un chopa lo normal es que no podamos abrir un paracaídas para poder salvarnos. Imaginaros que estamos disparando a un helicóptero en el aire y tiene la manera de salvarse si salta del helicóptero con un paracaídas. Lo normal sería que el helicóptero explotase y el jugador que lo conduce muriese totalmente y se fuera para el lobby directamente. Pues, ¿qué os parece si os digo que hay una forma de saltar del chopa y de poder desplegar el paracaídas para planear hacia cualquier lugar del mapa? ¿Cómo os quedaríais? Y es que lo único que tenemos que hacer para poder efectuar ese truco es lo siguiente... Nos vamos directamente hacia una de las turbinas en el agua Hacen volar por los aires Pero esta vez con un chopa Vamos a tener que bajar justo cuando estemos a punto de volar por los aires Volvemos a subir otra vez al chopa Y eso va a hacer que directamente el juego se buguee al máximo Y cuando queramos salir del chopa ¡ah! Tendremos la posibilidad de salvar nuestro culito es quizás uno de los bugs más guapos que vais a ver en el vídeo, pero si Epic Games ha eliminado el poder sacar el paracaídas después de saltar del chopa, será por algún motivo. Así que chicos, no es mi responsabilidad si vosotros lo vais a utilizar. Chicos, os vais a alucinar con el siguiente de los trucos. Porque directamente os voy a enseñar cómo es posible teletransportarse a otra dimensión diferente del juego de Fortnite. Realmente suena una locura, pero quiero que lo veáis. Nos tendremos que subir directamente en un chopa y poner uno de los tanques de explosión justo al lado. Para poder efectuar ese glitch, tendréis que seguir todos los pasos al dedillo. Tendremos que estar justo al lado de uno de los geysers que nos hacen volver a flotar en el aire y debemos cambiar el arma al pico tal y como veis en el vídeo. Os va a hacer quizás levitar un poco, pero esperar a ver el resultado final. Sí, porque... Eso no es el glitch todavía, sino que... Oh, todavía no habéis visto nada. Este glitch parece una locura y parece ser que nos transporta hacia otra dimensión del juego de Fortnite. Ya no nos pilla por sorpresa, sino que el tema de las dimensiones en Fortnite ya lo tenemos bastante visto. Si os ha gustado el glitch, quizás haya sido uno de los glitches que también nos ha gustado más. Vamos ahora con el siguiente. Como ya sabéis, dentro del juego de Fortnite existen las cartas que pueden abrir los bunkers, o también conocidas como las llaves. Y es que a veces encontramos el búnker totalmente vacío, pero no tenemos la llave para poder abrirlo, ya que un jugador la ha robado. Pues bueno, eso realmente es el juego en general, así que tampoco podemos quejarnos. Pero, ¿qué tal si os digo que he descubierto cómo es posible? Entrar dentro de todos los bunkers con un glitch sin necesidad de tener la carta. Y es que este glitch se volvió en uno de los glitches más famosos de esta temporada, ya que todo el mundo estaba troleando, esperando al enemigo dentro de los bunkers. Imagínate conseguir la tarjeta por fin, ir a abrir el búnker y que alguien te esté esperando dentro sin que tú. Sepas nada Realmente creo que nos daría un ataque al corazón a todos Suerte que Epic Games ya ha parcheado estos glitches ¡Vamos con el siguiente! Como ya sabéis, en el evento de la temporada número 2, en mitad más o menos del evento, cuando estaba sucediendo, fuimos teletransportados todos y cada uno de los jugadores hacia una oficina. Y se trataba de la oficina de John Jones. También parecido al nombre de la gente Jonesy, o quién sabe, podría ser el mismo. Y es que hemos podido ver por primera vez en este juego. ¿Cómo se vería la cámara en primera persona? dentro del juego del Battle Royale, o al menos una pizca de cómo se vería, porque en ese evento, si girábamos los joysticks o el ratón, podíamos girar la cámara y realmente verlo todo en primera persona. Realmente fue una de las mejores experiencias en el juego, especialmente si mirábamos hacia abajo, porque las piernas se ven impresionantes. Imaginaros un juego de Fortnite en primera persona, qué locura sería el Battle Royale. Si fuera todo en primera persona Las construcciones perderían el peso Y además no tendríamos tanto ángulo de visión No solo eso sino que algunos jugadores pudieron grabar sus propias pantallas En el evento final de Fortnite temporada 2 capítulo 2 Y es que se les bugueó el juego De manera que podían ver todo el evento Y además jugar en primera persona ¿What? The fuck bro Amigos cómo veis vosotros que Fortnite Tuviera un modo de primera persona ¿Os gustaría más poderlo jugar En primera persona como uno de los Shooters más famosos de la época O quizás preferís Seguir viéndolo en tercera persona El comentario que adivine Lo que yo pienso Voy a darle corazón Vamos ahora en cómo podemos Duplicar una de las Armas míticas del juego Y se trata del bidón y es que gracias a este glitch vamos a poder duplicar nuestro ítem De manera que podremos tener dos bidones ilimitados. Así que ¿Qué es mejor que tener un ítem mítico? Dos ítems míticos Y eso nos va a dar una gran ventaja dentro del juego ¿Sabéis qué más os va a dar una ventaja en vuestra vida? Utilizar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Eso sí que es una buena ventaja Oh yes, vamos hermanos a apoyar Chicos, espero que estéis preparados para el glitch final de este vídeo Por fin, tenemos un glitch que nos va a hacer conducir los coches de Fortnite O al menos, algo parecido Y es que en el trailer oficial de esta temporada nos mostraron que íbamos a poder conducir coches O al menos nos lo dieron a entender Pues bien, hay alguna persona... Misteriosa que se ha dedicado a buscar en los archivos del juego el código fuente para conducir los coches y ha logrado sacar un glitch. Realmente no sabemos si se trata de un glitch verdadero, ya que es un vídeo que alguien subió a internet. Pero, ¿vosotros creéis que esto podría ser posible o simplemente se trata de algún tipo de prop hunt dentro del juego? Pero lo que sí que no nos faltan son las ganas para poder llegar a conducir los coches dentro del juego, algo que todavía jamás hemos visto. Asegúrate de reventar ese botón de like si realmente tienes hype por cómo vamos a poder conducir los coches Y ahora chicos, ha llegado el momento de no perderos ninguna novedad de las que ha llegado al juego Tenéis ahora mismo una notificación encima de la pantalla que os llevará a un vídeo anterior Del cual hablamos de los misterios y secretos de la historia del juego Así que chicos, os veo a todos ahí de nuevo